Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, eh, por contar como siempre con nosotros y la verdad es que es un gusto ver un poco la, la respuesta que tiene eh, la, la jornada en general y las ganas que tiene la gente de temas del autoconsumo. Eh, a mí cuando hablo siempre me toca dar la peor parte porque lo vuestro es mucho más interesante. No sabe lo que vamos a decir. Yo ya más o menos lo sé, pero lo mío es un rollo porque es hablaros un poco de las novedades regulatorias que ha habido este año. Pongo un poco de antecedentes. Nosotros, y yo soy muy rápido, nosotros somos una ingeniería, una subcontrata de este sector que lo que hace es prestar los pues, servicios a empresas, eh, pues les hacemos la ingeniería, la tramitación y se supone que somos expertos regulatorios. Digo, se supone porque no lo somos, porque antes lo decía muy bien Raúl, aquí no hay nadie que sea experto regulatorio cada, cuando cada tres días nos están cambiando las normas y nos están volviendo locos. Eh, hace unos años, yo lo digo en mi caso, yo me iba a una norma y sabía que tenía un pequeño recorrido. Y es que ahora me van preguntando y no sé qué es lo que ha pasado. Tengo que estar continuamente mirándome el BOE y por lo menos tener en la cabeza cuál es el Real Decreto que lo toca. Pero ya no me acuerdo de absolutamente nada porque es absolutamente imposible. Antes de hablar de esto, de las novedades y dar paso a mis compañeros, eh, claro, estamos en una vorágine en la cual eh, lo que ha pasado este año es una auténtica eclosión regulatoria, sobre todo en temas de autoconsumo. Yo no sé muy bien si es por el tema de Ucrania, si es eh, por la transición energética, si es todo el conjunto, o hay una cosa que es real y, y que está encima de la mesa, que es el cambio de paradigma de la sociedad. Es decir, donde antes el autoconsumo se percibía como una variable muy negativa, ahora la propia ciudadanía entiende que es algo fundamental en sus vidas para... Primero, bajar su factura de la luz. Segundo, para aumentar su independencia energética. Y tercero, porque las noticias que tenemos de fuera, y transición energética, la situación climática, etcétera, etcétera, pues nos invitan a pensar que tenemos que empezar a producir de una forma diferente. Sea como fuere, lo cierto es que desde el año 2018, que salió el primer Real Decreto decente sobre autoconsumo, porque el primero viene de 2015, la situación ha cambiado. Los Reales Decretos, además... Eh, no, van poco, no, no hay un Real Decreto que salga nuevo y se vuelve una locura. este Yo creo que hasta cierto punto se ha hecho de forma muy, muy paulatina. Partíamos de una base de 2015 malísima, llegamos al año 2018, sale un Real Decreto que sinceramente, y he leído muchos, a mí es de lo mejor que se ha parido en los últimos años, por lo menos en lo que es la instrumentación en sí, tiene muchas lagunas como cualquier normativa, pero es de los mejor trabajados y luego ha habido pues con eso pues un, desarrollo, un desarrollo que ha sido natural, hasta que nos hemos encontrado con lo que ha pasado este año, que insisto que por la situación excepcional pues nos ha llevado a cambios regulatorios, a parches continuos que no son ni culpa del Ministerio ni culpa de una mala planificación, sino una situación creo que coyuntural que nos obliga a trabajar eh, a marchas forzadas e a ir cambiando las cosas. Eh, antes de pasar a contaros, pues voy a intentar ser rápido si no es un rollo, hay una cosa que usted te comentaba con un, con un amigo que me está diciendo, y si el año que viene que haya elecciones va a volver a pasar un impuesto al suelo, va a pasar cualquier cosa, etcétera, etcétera. Yo decía, yo personalmente, que bueno, no, tampoco tengo una varita mágica ni una bola de cristal, yo creo que no, yo creo que, lo que la situación en la que estamos no solo va a seguir, sino que va a ir a más, porque eh, aunque cualquier gobierno, no quiero o sea, no, no es que sea mi intención entrar en un debate político, aunque cualquier gobierno vaya, a legislar a favor de una tecnología en decremento de otra, el tema del autoconsumo, el tema de las renovables, es absolutamente imparable. Y yo creo que además las manos, hasta cierto punto, las tienen ahora pilladas, porque cuando antes trabajábamos en un sector donde era el propio Estado el que nos retribuía y el que nos podía coger y meter la guadaña como así pasó, ahora no, ahora es básicamente es el mercado. Cualquier cosa que nos pueden hacer puede matizar un poquito o frenar un poco, pero no puede cargarse un sector como sí que pasó en el año 2012. Dicho eso, y por no ir muy lento y no divagar lo que os decía, yo no sé el público que tenemos aquí si conocéis bien la normativa que tenemos de autoconsumo. Pero en cualquier caso, como tengo poco tiempo, están mis compañeros, tampoco me quiero extender mucho. Simplemente quiero contaros un poco todos los avances, y de forma muy somera, todos los avances que hemos tenido en estos últimos 12 meses. Y además, no son todos. Esto es lo típico de no son todos los que esto son... No, ¿cómo se ha dicho, eh, no son todos los que... Bueno, que no están todos, pero que los que están aquí son, son, son correctos. Vale, entonces, por ir un poco de más importancia, eh, empezaríamos con el Real Decreto 18. Este salió hace poquito, ¿vale? Entonces, este Real Decreto tiene algunas novedades muy importantes. Primero, lo comentaba antes Jorge, antes el autoconsumo colectivo lo teníamos a 500 metros, pues ahora nos lo han ampliado a 1000 metros. Con la posibilidad de que nos amplíen a 2.000. Jorge, te, con te confirmo que todavía no se ha publicado eso. Estamos esperando que salga ese Real Decreto de Ley que nos meta a los 2.000 metros. Los 1.000 metros tienen truco. Es decir, antes teníamos un col eh, para hacer un autoconsumo a través de red. Es decir, que mi generación esté aquí mi punto de suministro aquí, nos lo cercenaban a 500 metros. Ahora son 1.000, siempre y cuando estemos en cubierta. Si estamos en suelo, no. ¿Motivación de esto? No lo sé, supongo que es evitar macroplantas o evitar cosas de ese estilo. Yo no quiero, no quiero tal, pero sí que es verdad que está acotado a cubiertas. Luego, una cosa maravillosa, nos han quitado la exención de pedir autorizaciones administrativas previa y de construcción hasta 500 kilovatios. Esto que nosotros lo sufrimos día a día era una tortura china, porque nos eh, retrasaba el tiempo de ejecución de los proyectos de forma sinería. Y tened en cuenta que antes Raúl estaba hablando de proyectos de autoconsumo de 2 megavatios, 5, etcétera, etcétera. Pero nicho gordo del autoconsumo, no nos engañemos, lo que es en volumen, puro y duro, estamos hablando de microinstalaciones, de 5 kilovatios, 15, 20 o 40. Las instalaciones de 1 a 5, eso es lo que va a empezar yo creo que a eclosionar. Pero a día de hoy, estas instalaciones de autoconsumo son a las contadas en términos de volumen de instalaciones, no de potencia. Entonces, el hecho de que nos quiten esas autorizaciones administrativas es de fábula, porque ahora nos encontrábamos en el caso de estar con instalaciones de 100 kilovatios que podíamos tardar meses. Os voy a poner un ejemplo concreto. Tenemos una instalación en el, en el Valle del Gertre de 700 kilovatios. Bien, esta instalación, eh, se han pedido las licencias de obra, se han pedido las autorizaciones administrativas, porque esto, desgracia, para nuestra desgracia, ha sido sido a esto aunque hemos tenido que anular el expediente, entonces, esta instalación llevaba como 7 o 8 meses. Eh, llevamos a la industria oye, por favor, tenemos al cliente, ¿cuándo va a salir esto? Porque llevamos ocho meses esperando. Industria nos contestó textualmente en la Junta de Extremadura. Nos dijo, mirad, yo no os lo voy a poner por escrito, pero haced lo que os dé la real gana. No conectéis la planta, dejadla sin vertido. Y os explico el por qué. Porque hay una planta que se está ejecutando ahí de 100, 200 megas que lleva dos años esperando y le hemos dicho que ejecute y que tire para adelante. O sea, hay un colapso tal grande de la administración que la propia administración nos está diciendo, mira, puenteadnos, por favor, eso sí, al final hacedlo bien, dejando todo legalizado, pero de momento, tirar para adelante. Con lo cual, el hecho de quitar esta autorización administrativa previa de construcción, simplifica muchísimo toda la normativa. Luego, esto es un tema que ahora está muy de moda, que es la, la capacidad de reserva en nudos de conexión. Esto salió el otro día, pero es para... Eh, yo esto la verdad es que no lo controlo bien, esto es que te permiten ampliar... La, la energía a inyectar en algunos nudos excepcionales. Tienes que hablar con red eléctrica, pero reconozco que tampoco tengo mucha idea. Y luego una cosa que a mí me parece fabulosa, que es la libertad de amortización, y esto es el gran tapado para mí del Real Decreto Ley, que es la libertad de amortización en el impuesto sobre sociedades del autoconsumo hasta 500.000 euros. A mí, como soy financiero, a mí estas, a mí esto me parece que está muy muy bien y que además es un... Es un atractivo muy grande para las empresas que puede llevar, si lo ponen a de su, en una, en una sociedad, puede coger y amortizarlo aceleradamente en vez de tener que seguir los eh, las tablas de amortización que en sí son 10 o 12 años y llevarse el gasto en el primer año. ¿Vale? Luego, eh, con anterioridad salió el Real Decreto 1422. Eh, bien, este estuvo muy bien porque sobre todo lo que hacía era intentar atar en corto a las compañías distribuidas. Uno de los problemas que nos hemos ido encontrando, y esto no son las comercializadoras, lo que pasa es que el cliente final siempre carga contra la comercializadora, porque es la cara visible que tiene, era que él ponía su instalación de autoconsumo y iba a pedir la famosa compensación de excedentes y entonces se encontraba con que meses después no había compensación de excedentes, la distribuidora no sabía nada, industria no sabía nada y el señor se sentía estafado. Se sentía estafado, primero cargaba contra su comercializadora y luego cargaba contra la empresa que le había ejecutado la instalación y que le había dicho que la instalación podría compensar excedentes la empresa no tiene absolutamente nada de culpa porque había cumplido con todo lo que establece la normativa, la comercializadora no tiene absolutamente en muchos casos nada de culpa porque es simplemente un tomador de datos por parte de la distribuidora y la distribuidora en algunos casos tiene culpa y en otros tampoco porque los tenía industria. El hecho de haber hecho todos estos cambios que ahora os explico, lo que ha hecho ha sido agilizar todo y por lo menos a título personal me parece que está muy muy bien. Por un lado, lo que ha hecho es cambiar el tiempo de permanencia. Antes... Uno cogía y decía, y además os voy al caso por qué se hacía hasta o por qué se hace, desgraciadamente se sigue haciendo esto. Uno cogía y decía, oye yo tengo un autoconsumo, o yo vendo un cliente un autoconsumo y le decía, mira, vamos a hacer una cosa, como el tema de las autorizaciones administrativas, de los permisos de acceso y de toda la burocracia es tan tedioso que te vamos a poner un autoconsumo sin vertido de excedentes, porque así voy más rápido. Y luego ya dentro de un año voy e intento cambiártelo a una instalación convertido pero tú ya de momento te estás aprovechando de tus excedentes, con lo cual, oye, perdón, de tu generación, con lo cual, fabuloso. Pero el cambio se hacía a los 12 meses. Esto es lo que ha permitido es acortar ese plazo de los 12 meses y pasarlo a 4 meses. Está muy bien porque quiere decir que se puede seguir un poco en esa dinámica de, mira, de momento, si está como está, te lo pongo sin y desde el minuto 1 ya te intento gestionar el, el vertido en vez de tener que esperarme esos 12 meses. Antes vale, o sea, es una cosa novedosa y la verdad es que a mí me parece que está muy bien. El siguiente es el tiempo de activación de autoconsumo, que es lo que decía antes de... Respecto de lo de que yo pongo una, tengo una instalación y no me la activen, etcétera, etcétera, no puedo hacer la compensación. Bueno, pues ahora han limitado a dos meses la posibilidad, o sea, el plazo en el que tiene la distribuidora para activarlo. Insisto que no siempre es culpa de la distribuidora, ¿eh? que hay que muchas veces, que es industria la que no está dando datos a. Lo diré, no está dando los datos a la distribuidora. Y luego tenemos el hecho de que si nos pasamos o la distribuidora se pasa de ese plazo, entonces tiene, de una forma así cogido entre comillas, tiene que indemnizar al autoconsumidor, que es el término de descuento por retratos. Oiga, usted no me ha ejecutado en dos meses, fenomenal, pues ahora me tiene que pagar un complemento. Y así la, la, la distribuidora es la primera interesada en espabilar, porque si no tiene que pagarle al, al consumidor. Al final está muy bien parida la norma, porque desde esa perspectiva lo que se está haciendo es trasladarle la responsabilidad al que tiene el poder, que es la compañía distribuidora, etc. Y se está quitando la parte de indefensión que tenía el autoconsumidor final. Tenemos otra cosa más que es el Real Decreto 6 barra 2022. Si esto me queda ya poquito, ¿eh? El 622 lo que hace, que está muy bien, es el de liberar, ¿sabéis? La problemática que era el, el tema de los nudos de capacidad. Bueno, hay una congestión de red, ese es el resumen. Entonces, lo que han hecho es decir básicamente que el 10% de la capacidad que salga en un nuevo nudo se tiene que asignar a autoconsumo. Sobre el papel es maravilloso. Yo no sé, J, si vosotros estáis enfrentándonos con el problema, pero... Uno de los problemas de esto es la opacidad que tenemos con las distribuidoras respecto de esos nudos. Es decir, imaginaros que en un nudo hay 50 megavatios que dices, oye, pueden evacuar, se pueden inyectar, o sea, se pueden conectar aquí y de esos 50 megavatios el 10% son 5, pues esos son 5 para autoconsumo. Que quedan reservados. ¿Qué ocurre? Que si no hay una. Las distribuidoras no dan información al respecto de esos, de esos nudos. El que va a ejecutar o el, insta el autoconsumidor no sabe si tiene capacidad para inyectar en esa red. Y eso es unas cosas que yo espero que en el corto plazo se vayan, se vayan aclarando. La verdad es que partir de la base que al final hacer una norma sobre el papel, yo creo que no quiero cargar tintas, es mediante sentido sencillo, porque al final no deja de ser escribir, poner eso a la realidad económica del día a día no es tan sencillo. Creo que tiene que haber un, un plazo en el cual se empiezan a ver los errores que hay en el BOE y se empiezan a aventar. Espero que esto, por ejemplo, se solucione y que haya mejor información o que sea más fácil los próximos meses y se pueda ver efectivamente qué capacidad hay en esos modos. Pero en cualquier caso, como noticia, es buena. Tenemos, esto es, ah, esto es el 377, el 377, simplemente para que lo sepáis, es el famoso, los famosos fondos Next Generation, los, mil, los 630 millones, creo que son, que luego lo han ampliado, 600, otros 630 de los fondos de la Unión Europea para instalaciones de autoconsumo. Aquí... Solo como matiz se han arreglado algunas cosas del de 477 que no quedaban claros porque a mi modo de ver ese real y que se hizo muy muy rápido, sé sí, sí que personalmente a mí me parece un poco chapuza porque se sacó muy muy rápido y tenía muchos errores de bulto y más o menos se han ido matizando aquí. Yo por hacer un pequeño inciso siempre lo diré, a mí el tema de las subvenciones, me y, y mirad que nosotros gestionamos subvenciones a patadas, pero a mí es un tema que me repugna cuando no lo necesitamos. Creo que este, esta tecnología no necesita ningún tipo de ayudas y esa ayuda que sea una ayuda directa vía bonificación fiscal, vía IRBF y no una ayuda por la vía de subvenciones que lo único que generan son efecto arranque-parada. Pero la realidad es que lo tenemos aquí y no podemos obviarlo. Entonces, simplemente que sepáis que ese Real Decreto 377 ha matizado y ha mejorado lo que había en el 477 que para mí era un desastre. Entonces, nada... Eh, tampoco me voy a explayar mucho, simplemente pues permite, introduce la figura de la, de, lo diré, del trabajador autónomo que antes no estaba contemplada, eh, amplía un poco el tema de las, eh, las baterías, etcétera, etcétera. Y por terminar, ha habido muchas más, pero por terminar, próximas novedades, cosas que nos vamos a encontrar. Sabéis que hace un mes sacó el gobierno un documento muy ambicioso que se llamaba Plan Más Seguridad Energética. Este eh, tiene un montón de batería de medidas, unas que eran setenta que eran y tantas, que tocaba todos los ámbitos energéticos habidos y por haber, y muy especialmente temas de gas y luego temas de renovables. Entonces, hay una serie de cosas que no han salido ahora, que terminarán saliendo, pero que ya están puestas en ese plan, y básicamente son, por un lado, el desarrollo normativo y jurídico de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, habéis estado hablando antes, a mí, eh, me parece que es el futuro. Yo le veo un recorrido, le va a pasar lo mismo que al mi, en mi opinión, eh, lo mismo que el autoconsumo colectivo, que va a ir lento, porque es, eh, no es sencillo poner, si ya es complicado poner de acuerdo a dos personas, imaginar poner a 100 personas de acuerdo. O se complica todo. Las figuras jurídicas existen, pero son complicadas. Creo que es un tema que se va a ir desarrollando con pedagogía y que tiene un recorrido bestial, pero ahora de momento las experiencias nosotros hemos tramitado alguna eh, son un poco, o sea, de momento hay habas contadas también en comunidades, pero vamos, que creo que en dos años va a haber muchas, o por lo menos esa es mi impresión. Luego, de esas ampliaciones de lo que va a hacer ese plan de seguridad energética, pues nada, va a ampliar otros 500 millones más los fondos estos del Next Generation, hasta unos 1.700, a partir de la base, eso nos lo contaron en el idea de un día en una reunión, el objetivo del Ministerio es dar el dinero, o sea, no es con unas subvenciones tal cual es, quieren soltar todo el dinero, o sea, que se haga todo lo que se pueda de, de instalaciones de autoconsumo, con lo cual todo lo que puedan ir metiendo de fondos lo van a meter, esa era es la voluntad. Y lo último es potenciando el tema de las comunidades energéticas, para, pues nueva línea de ayudas para proyectos. Finalmente, dos temas importantes para los que son instaladores, nos van a cambiar próximamente el reglamento técnico de baja tensión, a mí el otro día me lo pasaron un borrador y lo vi, me entraron arcadas, porque me lo vi un trocho de 200 páginas y dije, yo esto no me lo leo, pero que sepáis que ya está publicado uno de los primeros borradores, que esto entiendo que lo sacarán el año que viene, y finalmente, una de las cosas que solo habréis visto, porque lo estamos dando últimamente, que ha pasado durante este año de forma recurrente, es temas que nos han bajado el IVA y el impuesto eléctrico, pues que lo han reducido de forma temporal. Eh, yo creo que no hay nada más, bueno hay mucho más, pero de lo que nos pueda ser relativo a autoconsumo, yo creo que poco más podríamos tocar. Pero bueno, si queréis, podemos ir comentando cualquier otra cosa. Yo eh, creo que le toca a ti, ¿no, Jota? Sí, señor. Vale. Muchas gracias.